Bienvenidas a mi canal de YouTube. En este corto tutorial les contaré quién soy yo y qué es Mundo Rossi. Las invito a que se queden hasta el final y se puedan enterar. Pues tengo 52 años, soy casada, tengo dos hijas y vivo en el municipio de Los Quebradas, al lado de Pereira, en Rizaralda, Colombia. Soy psicóloga de la Universidad de Antioquia y allí mismo realicé una licenciatura en educación. También tengo un técnico en artesanías del Sena y aunque ustedes escuchen todos mis títulos académicos, mi verdadera pasión son las manualidades. Hace 19 años me dedico a las manualidades más asiduamente pero desde niña siempre me gustó sacarle utilidad a cualquier cosa. Mi mamá era modista y antes de ella terminar sus confecciones, yo ya tenía mis muñecas vestidas con los retazos que iban quedando. Siempre les hacía la ropa con todos los retales que mi mamá dejaba. Desarrollo diferentes técnicas manuales, pero me dedico con mayor especialidad al Password en aplique, a la lencería de hogar y a la muñequería navideña. También me encanta el crochet, la bisutería y el bordado. Empecé mi emprendimiento en redes sociales a través de Facebook desde septiembre del 2018 cuando decidí convertir mi hobby en un emprendimiento profesional. Soy la creadora de la página Mundo Rossi y del grupo Manualistas Virtuales. Mi misión, el para qué hago esto, es para ayudarte a desarrollar tu creatividad manual con los tips, consejos y sugerencias que yo te puedo dar desde la comodidad de tu casa, a tu propio ritmo, en el tiempo que quieras y puedas, para que desarrolles tus sueños y logres tus metas. Mi visión, el por qué hago esto, es porque estoy convencida que las manualidades son una gran clave en nuestro desarrollo físico y emocional, y si a esto unimos el hecho de que toda persona tiene habilidades que puede llegar a desarrollar, si encuentra los medios idóneos entonces, yo podré ayudarte a desarrollar todo tu potencial y convertir este arte manual en un gran medio para que te relaciones mucho mejor contigo misma y con tu entorno. Mundo Rosin en YouTube será ese espacio propicio no solo para que aprendas las técnicas manuales que ya te mencioné también será ese espacio propicio para que encuentres distracción en tu vida y te puedas olvidar de penas, dolencias, soledades y puedas relacionarte contigo mismo y con tu entorno de una manera más productiva. Te invito entonces a que te suscribas a este mi canal Mundo Rosy para que actives las notificaciones y siempre seas la primera en enterarte cuando haya nuevo aprendizaje y puedas entonces desarrollar tu creatividad manual.